es muy profesional trabajar con estilos de párrafo y aquí te vamos a explicar cómo hacerlo una vez que tienes insertado el texto te vas a la herramienta de texto y vamos a elegir por ejemplo esta primera parte que está acá que vendrá a ser el titular y lo que vamos a hacer es a configurarlo por ejemplo le voy a dar un color eh, naranja acá arriba en el panel de carácter me gusta trabajar con este tipo de letra que se llama bebas a unos 16 puntos me parece algo muy bueno esto que está aquí bueno, si está un poco más pequeño, Shift, Comando y Punto para que empiece a crecer de dos en dos. Vamos a poner Control-T para que veas que ahora tiene 22 puntos. Ahora, esta misma información tengo que duplicarla donde están las otras partes del texto. Ahí es donde entra un estilo de párrafo. Así que te vas a ir al menú Ventana, vamos a poner la opción que dice Tipo o Texto y vamos a buscar la opción o el panel que dice Estilos de Párrafo. Aquí simplemente para crearlo vamos a dar un clic una vez que está marcado el texto, vamos a dar un clic acá nos va a aparecer esta opción como estilo de párrafo 1. Yo le voy a dar doble clic para editarlo, le voy a poner algo así como titulares, ya depende mucho de lo que quieras hacer. Pueden ser textos, eh, guiones, etc. ¿Qué vas a hacer acá? Clic y arrastrar para seleccionar el segundo texto y con un clic lo vas a aplicar automáticamente. Así de sencillo, así de rápido, así de fácil.